Hola, aquí Antonio Herrero. Esta semana, concretamente el miércoles 30 de mayo y el jueves 1 de junio, se ha celebrado la edición 2017 del Biz Barcelona. Pero ¿qué es el Biz Barcelona? Os lo describo tal y como lo hacen en su web. De la mano de la tecnología, la sociedad está cambiando aceleradamente y esta evolución imparable afecta directamente a los negocios y a las empresas. Del 31 de mayo al 1 de junio, Bit Barcelona invita a emprendedores, pymes y al mundo de la economía social a transformar su actividad para ser más competitivos en un entorno dinámico y cada vez más digitalizado. El objetivo es que en BID Barcelona encuentres inspiración, información, consejo, conocimientos, contactos y soluciones para crear, transformar y adaptar tu proyecto empresarial a los nuevos tiempos. ¿Qué es lo que más ha sonado en el BID? En el BID de este año se han centrado mucho en cómo la transformación digital altera los entornos personales y empresariales. Otros años se fomentaba mucho la exportación. Este año, sin embargo, se ha hablado y mucho de la importancia que tiene para todas las empresas transformarse para adaptarse al nuevo entorno digital. Incluso las cámaras de comercio han lanzado un programa llamado TIC Cámaras para ayudar a las pymes a implementar en sus negocios la utilización de las TIC para la mejora de la competitividad, herramientas de productividad, ERPs, CRMs con clara orientación a la nube, lo que llaman Cloud Computing, el comercio electrónico, el marketing digital en cuanto al SEO, SEM, email marketing, analítica web, social media, reputación online, aplicaciones móviles o cualquier otra herramienta, buena práctica o tendencia tecnológica que aparezca en el mercado. Hace ya tiempo que os vengo hablando sobre todo esto. ¿De por qué huir de la típica web florero que te pueden hacer por 300 euros? ¿De la importancia que tiene una buena web para generar ventas en piloto automático? La tendencia está bien clara. El mundo digital se impone cada vez más. Es vital ponerse al día si no quieres que tu empresa se quede atrás. Que no te pase como les pasó a los relojeros suizos cuando en 1968 dos jóvenes inventores les presentaron el reloj de cuarzo y lo despreciaron. ¿Cómo eso iba a sustituir sus relojes tan precisos? En aquel entonces dominaban el 65% del mercado de los relojes de pulsera. Doce años más tarde, en 1980, Suiza dominaba tan solo el 10% del mercado mundial. Y Japón, gracias a Seiko, que compró la patente del reloj de cuarzo, controlaba el 33% del mercado mundial, cuando en 1968 ni siquiera aparecía en el ranking de fabricación de relojes de pulsera. Así que ya lo sabes, el futuro está en la digitalización de tu negocio. Jubila tu web florero y monta una web bien posicionada, que capte clientes en piloto automático, que les entregue valor y que forme a tus posibles futuros clientes. Te animo a que investigues un poco en la web del BID, que te dejo por aquí abajo un link en el texto. Y ya sabes, no te quedes atrás. Nos vemos la semana que viene. Gracias.